Para recortar imágenes en Photoshop te voy a enseñar dos métodos. Vamos con el primero que es bien antiguo, que es seleccionando el marco rectangular. Vamos a crear una selección, te vas al menú imagen y vamos a poner recortar. Muy bien, eso estuvo excelente, pero vamos con la mejor de todas. Eliges la herramienta de recortar. Ahora, en la parte superior tienes algunas opciones para previsualizar tu recorte, pero sin embargo déjame decirte que si te vas a una esquina, y das clic y arrastrar, podemos elegir el tipo de recorte sobre la imagen. Digamos que te gusta este tipo de inclinación. Das doble clic y tu recorte ya está hecho. Si te gusta este tipo de contenido, déjanos un me gusta, comenta, comparte este video, suscríbete a este canal, yo soy el profe Henry Pineda.